José Magallanes es un experto en los temas del COVID. Él se ha formado en Estados Unidos y en Alemania y eh, es consultado hasta por el CDC de los Estados Unidos. Don José Magallanes, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Eh, señor Castillo, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Un Muchísimas gusto gracias por estar aquí. Eh, bueno, Porque usted, según lo que nos han dicho, maneja la información más completa con relación a este tema y no quiero perder tiempo uh -huh. en preguntarle. Estamos ante la inminencia de una tercera ola eh, la tercera ola es, es, es de esperarse, eh, la inminencia está por calcularse, eh, al día de hoy vemos que a nivel nacional eh, aún seguimos en bajada, pero hay pequeños brotes a nivel de diversas provincias, ¿no? eh, que está correlacionado con la presencia de la Delta en muchos casos, ¿no? y es por eso que la estrategia de vacunación eh, creo que afortunadamente está atacando ese tema. ¿no? Muy bien, ahora, si llegase una tercera ola, según las proyecciones que usted tiene, uh -huh. y le pido o sea lo más franco posible... Uh -huh. ¿Estaríamos ante una tercera versión del de virus? ¿Estaríamos ante un fenómeno totalmente, no totalmente, pero diferente? ¿Y estaríamos ante una tercera ola que podría ser mucho más dura que las dos primeras? Bueno, mire, apenas de los cálculos que tenemos en conversaciones con otros colegas, ¿no? lo que sabemos es que la situación para Perú se vuelve complicada. Apenas pasamos unos 9000 mil casos por semana. ¿No? Y tenga usted en cuenta que hemos llegado en ambas olas, hemos superado largamente ese número. ¿no? Entonces, no estamos hablando de la mortalidad, estamos hablando de los casos que se hospitalizan y la gente que, que, y que necesita sus servicios. ¿no? Eh, desafortunadamente, podríamos llegar eh, a pasar esa cifra de unos 9 mil casos por semana en, en probablemente un mes, una vez iniciado el tema. ¿no? ¿Y tiene usted una idea de cuándo iniciaríamos más o menos según las curvas que usted maneja? Bueno, según las curvas que... Que compartimos también entre... ...no es un tema que solamente yo pueda manejar... ...sino que comparto y, y, y opinión con otros expertos... ¿no? Eh, ...creo que escuché la opinión del, del señor Ministro de Salud... ...hace un rato... ...se está evaluando... ¿no? ...se espera que eh, al día de hoy... Eh, ...sabemos que esta está mermando... ...pero esa, apenas comienza esa merma... ...comienza una pequeña meseta de dos tres semanas... ¿no? ...y comienza la subida... ¿no? Eh, ...en esos momentos calcular esa pendiente no La vamos a hacer, seguramente se podrá hacer La segunda semana de septiembre No, no se espera que sea mañana uh -huh. ¿no? Pero probablemente la primera semana de septiembre Tendríamos una idea Si es que seguimos bajando Que es lo que todos quisiéramos Pero si comienza la pendiente de su vida Ya podríamos estimar cuando está el segundo. Ya. Uh -huh. Pero la pendiente se viene eh, sea, Y usted ha dicho alguna cosa uh -huh. una cosa interesante uh -huh. Está mermando la, Los contagios De un tipo de virus diferente, o sea, está saliendo un virus y está entrando otro virus, ¿me equivoco? Claro, es eh, lo que sabemos que estaba predominante era la lambda, o sea, la primera ola la vivimos con la original, digamos, ¿no? Con la clásica o con la salvaje que era la de Wuhan. En el segundo caso, eh, no explicábamos esa rapidez en su momento, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué la segunda ola? Recuerda que había muchas personas que declaraban que no iba a haber segunda ola que ya había, ido, ya había cobrado su cuota claro. digamos no eso este, lo hizo el ex ministro de economía hacia, Mendoza. Ya había, o sea. claro ya había cobrado su cuota y era ese es el tema de, de digamos uno cuando hace matemática en la cabeza eh, usa el pasado y trata de predecir el futuro uh -huh. entonces eh, la lección ya está aprendida no uh -huh. y creo que ahorita los esfuerzos del están en ese sentido de no seguimos viendo bajada, seguimos viendo bajada estamos en una situación mejor de bajada que en la primera ola. O sea, ya en la semana actual es mucho menos casos que lo que fue en la mejor semana del, en el interín de las dos olas. Pero el temor evidentemente es ese, ¿no? La presencia de la delta. O sea, si no hubiera la delta, diríamos, bueno, este, va a ser un fenómeno mucho más manejable. Eh, ¿Por pero qué, no es, ¿por eso, qué ¿no? es más difícil de manejar la delta? Eh, en El sentido que todos sabemos el día de hoy, no, que si usted tenía la... La, la original contagiaba a una o dos personas ¿no? si usted tenía la, la lambda que es la que apareció de, en, en el medio y comenzó a ser la predominante ya no se, se elevaba a 4 o 5 ¿no? y ahora con la delta estimamos que está de 8 a 10 ¿no? eh, eso quiere decir básicamente eh, si usted lo contrae contagia a su familia muy bien y, y más rápido eh, es, es una manera de decirlo probablemente lo que sucede es que si es algo para lo que no estamos preparados. ¿no? ¿Y no estamos preparados? Y nuestra, nuestra, nuestro organismo no está preparado, este, lo detectamos muy rápido. De pronto sucede que, como reportan los, los, los médicos, ¿no? en vez de ser un tema lento, que demora 15 días, de pronto no tan picos, ¿no? Eh, que es lo que se reporta en la literatura. Entonces preocupa que la gente llegue mucho más rápido al tema. Muy bien. Pero, ¿estamos preparados para enfrentar la delta? Pues claro. Estamos diciendo, muy bien, ya estamos venciendo o estamos saliendo de la de la Lamba, uh -huh. de la Lambda. Y ahora viene la Delta, viene recargada. Uh -huh. Según usted me dijo en nuestra conversación telefónica, uh -huh. es más inteligente la Delta que la, la Lambda. Claro, o sea, hablábamos de inteligencia en el sentido de que encuentra... No, no podemos, ante una variante de ese, de, con esa novedad, no. Eh, probablemente encuentre más rápido la llave... Hacia las tres ¿no? Es una manera animada de decirlo sé, ¿no? Pero digamos, esa, esa inteligencia hace que entre a organismos mucho más fuertes, más jóvenes ¿Esa inteligencia hace es eso? Eh, no necesariamente ¿no? Porque que entre no quiere decir que te, que te agrave uh -huh. Que entre no quiere decir que te mate ¿no? uh -huh. De hecho va a entrar y va a entrar a personas vacunadas con doble dosis y si lo que se espera es que no les pase, no pase a mayores. ¿Por qué entra a, a, a vacunados con doble no, dosis? No, digo, podría entrar a todos. Lo que digo, si entras unas personas vacunadas con doble dosis, lo que se espera justamente es eso. Por eso las campañas, las vacunatones, ¿no? ya, okay. Entonces, la esperanza, ¿no? Por eso se dice la vacuna nos protege. Así es. No es cierto de la muerte y de terminar en UCI, pero no nos protege de la, este, de, de, de infectarnos. Claro, en, en ningún caso podemos garantizar que ya tenemos, este, que ya tenemos la memoria suficiente En nuestro organismo para acabar con los coronas no este lo que se sabe de lo, lo que el día de hoy hay vacuna porque hay mucha investigación de otros tipos de coronas ¿no? entonces pero ninguna de las eh, pero lo que sabemos es que la memoria que tenemos para los coronas no, no son limitadas tienen un tiempo dos años tres años ¿no? sí Don José Magallanes, cuál es el peor escenario y cuál es el mejor escenario de una tercera ola eh, el peor el peor escenario desafortunadamente para el caso de Perú no eh, o sea digamos Ninguno de los casos anteriores nos ha dejado bien, no, uh -huh. hemos sufrido mucho por el tema del oxígeno y el tema de las camas, y es lo que con todo el esfuerzo que se va a hacer, no, no se va a poder solucionar en 15 días, digamos, no se va a hacer el mejor esfuerzo seguramente, pero como le digo, apenas pasemos unos 9.000 a 10.000 casos semanales, ya no, ya, no tendremos, ya no tendremos control. Según sus cálculos, porque usted los ha hecho, ¿cuál es el peor escenario? En cifras. Pero bueno, los cálculos que se han hecho y que son los oficiales, que se comparten por el, CD, por el, por el CDC aquí en Perú, ¿no? este, estaríamos, estaríamos sobrepasando las cantidades de, de las olas anteriores, en cuanto a hospitalizaciones. ¿En qué porcentaje? Eh, unos 20%, ¿no? Ya, por encima ¿Y en fallecimientos? De eso. Eh, en fallecimientos se espera que no sea lo mismo. ¿no? Eh, digamos, es la cifra... Eh, que esperamos que no, no se cumpla, ¿no? pero eh, pero hay que planificar para el peor escenario. ¿no? O sea, el, ese, es una, ese es un tema. O sea, ¿estaríamos en igual, o sea, igual número yo, de, de víctimas yo, la, que las dos in, anteriores? Imaginemos, ¿no? O sea, no podemos planificar al 50% de que la gente se muere, digamos, o al 10% de que la personas se muere. ¿no? Eh, podríamos hacerlo, pero podríamos cometer un error no preparado. Okay. ¿no? ¿A qué porcentaje deberíamos prepararnos? Eh, yo creo que debemos prepararnos para el mismo, para el mismo nivel. ¿Cuánto? No, el mismo nivel de mortalidad que hemos tenido. Así es, deberíamos, pre deberíamos Pero estar con pensando. mayor presencia en hospitales y en UCI. Eh, la preparación debe ser esa, porque no. lo que le digo es, ¿no? necesitamos 10.000 camas. Ok, ahora no. la pregunta es, que, que viene a continuación, uh -huh. es, muy bien, entonces, ¿qué debemos hacer para no llegar a ese peor escenario? Concretamente, uh -huh. si no llegamos a la vacuna, nunca dejaros a la mascarilla doble. Nunca. Muchos países, eh, confiados justamente en la, doble, en la vacunación, dieron inclusive instrucciones claras de no usar la mascarilla. Dieron instrucciones claras de vivir como antes. ¿no? Lo que necesitamos es planificar un tema de reactivación de la economía, pero en un escenario ¿no? en el cual no se permitan aglomeraciones y se respeten las reglas que el Ministerio de Salud vaya a dar. ¿no? Muy bien. Uh -huh. O sea, ese es el único secreto, la doble mascarilla. Es el secreto que tenemos al día de hoy. No dejar de vacunar. Evidentemente, si es Ceteris Paribus, ¿no? Que todos se vacunan, ¿no? No tenemos... Eh, Recuerden que la vacuna que tenemos no es la vacuna este final, ¿no? Estamos... Eh, los que desarrollan las vacunas están aprendiendo, ven lo que sucede. Nadie hablaba de una tercera dosis, se está hablando de la tercera dosis. Son ¿no? vacunas de emergencia. Claro, estamos hablando de vacunas de emergencia, ¿no? Entonces, la mascarilla probablemente ayude mucho más de lo que pensemos, ¿no? Muy bien, entonces en, esa, en eso estamos en, en ventaja con relación a otros países Yo creo que sí Que se han quitado la mascarilla, nosotros todavía no Así es Y no debemos hacerlo No debemos hacerlo Por eso que una política particularmente importante que se ha diseñado en estos días, en estas semanas Es donar mascarillas a la gente que la necesita Muy bien, uh -huh. ahora La reactivación económica siempre fue un clamor y es un clamor uh -huh. Y eso puede generar mayor apertura o mayor desorden o mayor confianza entre comillas de la gente de que ya se vacunó y listo, entonces, hagamos lo que sea. Restaurantes, cines, ¿no es cierto? Se abren. Entonces, ¿usted diría que es prudente este abrir más la economía? Yo creo que es prudente abrir la economía eh, pensando que no podemos tener eh, los tipos de locales que tenemos y los tipos de tecnología que tenemos actualmente. no eh, Yo estoy seguro que la mayoría de colegios nacionales están mucho mejor diseñados que la gran mayoría de colegios privados. Porque son altos, a la, aulas grandes, Así altas, ¿no es ¿cierto? Claro. Y eso le deja a usted pensar cómo es posible que hayamos permitido casas siendo que sean, que sean colegios. ¿no? Entonces, no hay manera de eh, pensar en un mejor mecanismo. Hay colegios que tienen patios grandes, hay colegios que no tienen patio privados y que la, la educación física la hacen no sé cómo. Entonces, eh, hay una cosa es tener un, un centro comercial disperso con, con edificios de no más de dos pisos, otra cosa es tener galerías apiñadas sin circulación de aire. Entonces, eh, como usted verá, eh, las reglas para funcionar negocios, eh, el día de hoy, si, la, si, si lo tomamos como genérico no servirían para abrir todos los tipos de negocios que tenemos. ¿no? En ese sentido, ¿usted recomendaría las clases presenciales reiniciarlas? Las clases los cálculos que usted tiene. Los clases presenciales deben reinici deberían reiniciarse a, man a título personal, ¿no? Eh, pero hay que encontrar eh, varias cosas, ¿no? Por ejemplo, imagínese que ahorita el Ministerio de Cultura, el Ministerio de... hay que con hay que combinar sectores, ¿no? El Ministerio de Turismo tiene huacas, ¿no? Y los maestros que van a dar clases de historia en las huacas. O sea, vayamos a pensar en de manera inteligente. El, hay un harto costo, no solo económico, sino psicológico y social para la juventud. No, Ya son dos años en O sea, se lo que usted vagino. diría es, no volvamos a clases presenciales todos metidos, 45 alumnos o 50 alumnos en un aula. No, no. No. No. No informa. No, no, no es conveniente. Salvo que digamos solamente los colegios que tengan estas características. Ahora, ¿no? ¿nos debemos preparar para una tercera, cuarta, quinta ola como está sucediendo en Europa? Mientras no encontremos una, una cura un tratamiento efectivo, y no tenga usted una vacuna que ya se haya demostrado eh, súper efectiva. Uh -huh. O sea, hemos sacado una vacuna en la primera versión versiones en 60 días, algo que demora normalmente más de cinco años, ¿no? Uh -huh. Entonces, algo estamos perdiendo probablemente en tema de cálculo en el mundo, ¿no? Pero hay una desesperación porque ha sido una, una, un, una, una situación globalizada, ¿no? Hay muchas cosas que todavía tenemos que aprender y que nos toca vivir a esta generación, ¿no? Muy bien, entonces, ¿y ese virus va a ser cada vez más inteligente? Pues la, todos los virus van a ir mutando y mutando y mutando. Mutando para peor Mu con relación eh, a la sociedad. En algunos serán, fracasarán, ¿no? Y algunos encontrarán combinaciones y serán. y, nos, y serán ¿Hay en, la posibilidad de que nos liberemos de, de, de, de, del COVID-19? La, la posibilidad siempre existe, ¿no? Eh, la lucha de los expertos en esos temas es encontrar algo universal para el tipo de los coronas. ¿Y usted lo ve cercano? Cercano, no lo veo. No. No, no lo veo cercano. O sea, ¿vamos a tener no. que convivir por unos dos, tres años, cuatro años? Probablemente sí. Probablemente sí. Uh -huh. Por eso que hay que pensar de qué manera educamos y hacemos economía, no en estas condiciones, ¿no? Una manera más inteligente. Muy bien, entonces, tercera ola garantizada. Cuarta ola no lo sabemos. Eh, al, al, el, al, asunto ol, la el asunto es la dimensión de la tercera ola. Las dimensiones, como les decimos, esperamos que la mortalidad no sea de tal manera. El tema es que nuestro sistema, con los mejores esfuerzos que se hagan, van a van a sufrir apenas en, en un cachito de la ola, ¿no? Ni bien esté una crestita, ya vamos a comenzar a sufrir. ¿Van a colapsar? Eh, como lo esperamos... Sabemos que van a... esperemos que no llegue, ¿no? Pero, pero, el, si pero, no, si, si, pero su temor si, mayor es ese. Si se actuara igual que siempre, van a colapsar más rápido en todo caso, ¿no? Muy bien. Yo creo que la estrategia de atacar el primer nivel, que es una de las ideas, y, y la estrategia de la vacunación, que no se tenía en ninguna ola antes, van a ayudar mucho a esta planificación. Muy bien, don José Magallanes, muchísimas gracias por su presencia. No, a ustedes, muchas gracias. Muy amable. Vamos a una pausa, regresamos.